Muy buenas, eh, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live en directo, el segundo de esta semana y no será el último, en el que el live de hoy eh, trata acerca de la gestión de picos de demanda en las tiendas eh, online. Este live en directo trata concretamente de eh, cómo una tienda online debe tener en cuenta las fechas especiales concretamente el antes de un Black Friday, que puede empezar perfectamente las labores de Black Friday, puede empezar entre agosto, principio de septiembre, como tarde. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre durante ese propio Black Friday o esas fechas navideñas, ese punto concreto donde se vende muchísimo y hay que gestionar precisamente una cantidad de pedidos que puede resultar en una sola semana el, entre un 20 y un 50% de los pedidos de todo el año y también qué hacemos a nivel de después de esas fechas eh, como la que justo acaba de ocurrir de Black Friday. Para hablar de esta temática en, y en este live de directo donde eh, queremos que eh, participéis, preguntéis, sea este un live muy dinámico y lo primero os pido por favor darnos feedback de si se está viendo y se está escuchando adecuadamente y si está todo correcto para dejarme más tranquilo espiritualmente antes que nada, pues para el live de hoy tener tenemos a un viejo y buen amigo de, de este live en directo y de estos canales, que es eh, Carlos Sánchez, director comercial de Paycomet. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Gracias por lo de viejo y gracias por lo de buen amigo. <risa> <risa> No, es que, es que en el último par de años nos hemos encontrado en, eh, entre primero presenciales, luego online, ahora de nuevo en, en actividades presenciales y como tratamos habitualmente, sobre todo para el tema de transaccionalidad y, y comercio electrónico, que es un tema que me encanta, pues el contar contigo para preguntarte precisamente cómo va el Flash Freire, pues me parecía capital, porque claro, le puedo preguntar a un e-commerce, pero mi experiencia... Eh, ...por el último debate que organizamos... ...es que el, el Black Friday de este año... ...respecto a lo de otros años... Que a otros años... ...a todo el mundo le iba fantástico... ...pero el Black Friday de este año... le ...ha, eh, ha ido por barrios y por temáticas... ...a unos le ha ido muy bien y a otros no tanto... ...pero claro, eh, ¿cómo, le puede, ¿cómo saber si realmente ha ido muy bien? Pues a una procesadora de pagos como vosotros... ...que tenéis miles y miles de comercio electrónico... ...por países, por temáticas... ...con lo cual la pregunta de en general... Tu impresión. Eh, eh, por cierto, antes de antes de responderme, muchas gracias, Cristóbal, por tu feedback, te lo agradezco. Eh, becala, Becala, eh, tú eres nuevo en Twitch, bienvenido al canal de, a mi canal de Twitch. Pues, eh, antes de nada, pues, eso, desde tu punto de vista de PayComet, que tenéis miles de e-commerce, habréis hecho millones de transacciones, este Black Friday, eh, ¿cuál es tu impresión general antes de luego profundizar con más calma? Bueno, la impresión es que ha sido un Black Friday diferente, sobre todo diferente al del año anterior, eh, porque hubo una caída muy grande del servicio, etcétera, pero yo creo que, que el hecho del entorno en el que nos encontramos, ¿no? pues este entorno de pandemia, de gente que lleva muchos meses que está en casa, ha hecho que, que por un lado se haya, se haya diluido como mucho más en el, en el espacio, el boom, de otros años, ¿no? De llegar al, al viernes de Black Friday y caer eh, miles de ventas. Eh, las mismas, eh, los mismos e-commerce han llevado a cabo estrategias de, de diluir en, a lo largo de la semana, incluso del mes, ¿no? Hemos visto Black Months, hemos visto Black Weeks, hemos visto eh, diferentes campañas que se han ido eh, anticipando al Black Friday y se han ido alargando después del Black Friday. Eh, lo que ha hecho que, que hayan sido días bastante tranquilos, hasta la llegada del, bueno, del, del que sí que hemos notado, pues, un pico importante. Nosotros hemos estado procesando más de, más de 200 transacciones por segundo, ¿vale? Lo cual es una, una gran cantidad de operaciones, ¿vale? Pero sí que, yo estoy en grupos de WhatsApp y, y acude eventos donde hay eh, gente del, del mundo del e-commerce, eh, sí que ha ocurrido un poco lo que has comentado, ¿no? Ha habido sectores que antes eran estrella y tenían picos muy altos de demanda que este año lo han tenido como mucho más, ha estado como mucho más tranquilo y otros sectores, pues, que, que de golpe sí que han tenido, pues, eh, eh, mucha más demanda en, en algunos de sus artículos, ¿no? Ha sido un poco un rara avis. Tenemos que también pensar eso, que el año pasado el Black Friday fue un poco fail, pues, por la caída de operativa que hubo. Eh, este año tenemos, pues, una población que lleva confinada un montón de meses y hay muchísima gente, que no ha esperado el Black Friday para comprarse ese segundo monitor o esa cafetera superautomática o ese, ese artículo de, de caprichito que quería para el Black Friday porque al estar en casa ya directamente pues lo ha lo adquirido eh, semanas o meses antes. ¿no? Eh, con lo cual sí, ha, ha sido realmente diferente. También ha podido tener que ver esta escasez de productos eh, donde no todo el mundo ha podido hacer las ofertas que estábamos habituados, porque claro, si no tienes tanto producto como otros años, ¿cómo vas a poder a empezar a hacer tantas ofertas? ¿Ha Ahora, podido haber algo de algo de cambio de postura de los e-commerce que han dicho es que no puedo hacer ofertas porque no tengo producto. Bueno, yo creo que, que tenemos que ir a una fresca y a mí me gusta que mucho que es eh, no vender más, sino vender mejor, ¿no? Entonces, de uh -huh. alguna manera, eh, existe una cierta responsabilidad por parte de los e-commerce también en el hecho del el morir de éxito. En plan, si estamos en un entorno en el que tenemos puertos anegados de containers que no pueden salir, pues porque hay restricciones de tráfico, etcétera, etcétera, eh, y no dispones de esa, esa, esa eh, materia prima, de esos artículos para poder venderlos, pues de alguna manera eh, tienes que o escalonar esas ventas o dosificar más ese stock en función de, de, de la previsión de que lo vayas a tener o incluso aplicar eh, estrategias de venta diferentes a la venta tradicional pues eh, ofertando una reserva del artículo hasta que haya disponibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que está claro que todo, todo todo ha influido, en cierta manera yo creo que todo, todo ha influido. Y es más, eh, creo que de cara a navidades, pues veremos también eh, algunas, eh, nos encontraremos ¿no? pues con algunos eh, comercios que aplicarán nuevas estrategias en base a esas restricciones de, de disponer de, de artículos para, para su entrega a tiempo para las fechas navideñas. Lo que ocurra en Navidad prácticamente se tiene que estar gestionando ya, con lo cual entiendo que lo que estás comentando es en gran parte lo que, algo que va a ocurrir prácticamente inmediato. O sea, de hecho, la idea señor? sería que lo que, que lo que vaya a ocurrir en Navidad se hubiera previsto ya hace semanas. ¿vale? Esta es una de las cosas que quiero comentar cuando entremos en el tema de, de picos de, de demanda, pero sí que, que hay que tener un especial cuidado y estar... Con, con Hay que ser previsor, ¿no? Yo creo que eh, previsión, previsión, previsión es la clave para poder llevar a cabo una, una campaña, como puede ser la campaña navideña o puede ser el Singles Day o puede ser el Black Friday, pues con cierto éxito y sin y sin sorpresas, ¿no? Eh, que por cierto has dicho una cifra que me ha levantado las la, la orejitas y mi viejo corazoncito de informático y de geek cuando ha escuchado 300 transacciones por segundo más has emocionado 200, he venido arriba. me he venido arriba pero has dicho 200 transacciones eh, de, de compra en comercio electrónico eh, incluyendo que eso, eso va por protocolos seguros, que eso tiene una serie de comprobaciones varias intensivas. Eh, mm. No sé si no sé si al fin y al cabo como director comercial de PICOM te estoy poniendo en un aprieto, pero técnicamente ¿cómo se lleva 200 transacciones de comercio electrónico por segundo? Pues... No sé si eh, con previsión, o sea, es justo lo que te decía. <risa> ¿Y cuántas máquinas tenéis? ¿Cuántas máquinas tenéis? Bueno, es que son cosas que hay que tener en cuenta. Al final, tú tienes que tener esa previsión ya desde un lado de un PSP o desde un lado de un comercio, ¿no? De decir, eh, bueno, ¿a cuánto, ¿a qué público quiero llegar? ¿Cuántas ventas quiero tener o cuántas ventas puedo tener? ¿Vale? Y, y es importante tener el, el, la capacidad para gestionar esas ventas. Es decir, eh, si, si en tu día a día tu, tu servidor ya tiene problemas, pues, de timeouts, de caídas, etcétera, etcétera, eh, si te vas a lanzar a un Black Friday eh, con una campaña muy agresiva o con una apuesta comercial muy, muy interesante, muy atractiva, eh, refuerza esa maquinaria, eh, busca servidores con redundancia, busca eh, aumenta la capacidad de procesamiento, etc. etc para que, que no caiga en saco ese esfuerzo comercial, ¿no? Entonces, eh, es importante estar prevenidos. Nosotros, por ejemplo, en Paycomet, pues tenemos redundancia, tenemos maquinaria, eh, maquinaria pesada para poder garantizar la estabilidad del, del, del procesamiento y, y podemos afirmar que tenemos ese 99,9999 que desde la parte de IT siempre se me encargan de, de recordarme que tenemos ese, ese ratio de, de cumplimiento ¿no? en el procesamiento de operaciones. Eh, impresionado. <risa> desde, mi, desde mi corazoncito de informático me ha, me ha, me ha impresionado totalmente. Y, y yendo al, al, al guión que le habíamos planteado ¿no? a nuestra audiencia para ver eh, durante este live, pues hay que hablar acerca de que, eh, que, que los comercios electrónicos los tienen que tener una, la, una serie de tareas eh, previas y posteriores al Black Friday. Eh, ¿cuáles tendrían que ser esas tareas, esos deberes que debería hacer todo Comercio Electrónico? Bueno, pues si quieres, mira, a en una presentación que podemos compartir que, que explique un poco aquí los, los puntitos clave, ¿vale? Eh, vale, perfecto. Bueno, eh, pasamos de presentaciones porque creo que ya eh, nuestro público nos conoce y explicar bueno, un poco que nosotros somos un PSP que, que formado por eh, expertos en pagos. ¿Vale? Que, lo que lo que hacemos en Paycomet es ofrecer herramientas que ayuden a los e-commerce a poder eh, vender más, vender mejor y vender a través de diferentes canales, ¿no? Pues, esto lo hacemos a través de, de brindar eh, tecnología, pues, de, de última generación, todo con las mayores componentes de seguridad y de cumplimiento normativo de PCI, ¿vale? Somos cumplidores de PCI de máximo nivel y, nivel, y nos permite eso, pues, almacenar datos de tarjeta para poder hacer la tokenización, eh, ofrecemos pagos alternativos para poder cobrar en diferentes países a través de, de diferentes métodos, etcétera, etcétera. Este es un breve resumen un poco de, de lo que hacemos en, en PayComet. ¿no? Pero entrando un poco al, al detalle de, de lo que hemos venido a hablar, ¿no? es, eh, es esto de los picos de demanda. Entonces, ¿qué, qué, es, qué podemos identificar como picos de demanda? ¿no? Pues son, como, como decías tú, Emilio, son estos momentos en los que, de manera notable, se concentran grandes peticiones de productos o de servicios asociados a un evento. Pues, Navidad, Black Friday, Singles Days, rebajas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la, la idea es cómo pueden los e-commerce eh, prepararse o cómo pueden los e-commerce eh, eh, estar listos para afrontar, pues, estas, este tipo de, de jornadas, ¿no? Pues, eh, para ello es muy importante para nosotros la preparación, pero una preparación que no sea de dos días antes, tres días antes, sino que sea una preparación que se inicie semanas antes de ese momento, ¿vale? Porque al final eh, hay muchos aspectos que se ven afectados por lo que puede implicar un impacto de un crecimiento de un 200 o un 300% en las ventas de un negocio y por tanto es importante estar pre pre prevenidos y preparados para ello, ¿vale? Eh, dado que un e-commerce eh, implica muchos factores, pues desde hosting hasta delivery, pasando pues, por áreas de marketing, operaciones, etcétera, etcétera, pues es recomendable tener un poco el listado ¿no? de todos los puntos que, que, se, pueden, que se pueden ver afectados. ¿no? Yo, en mi experiencia me he encontrado e-commerce que el día antes de salir a un Black Friday eh, te preguntaban o incluso el mismo día, oye, ¿qué límite de operaciones tenemos en el TPV por, por día ¿no? o, o por importe por transacción? o por IP o por tarjeta ¿no? y te encontrabas que esas limitaciones de seguridad pues, afectaban al rendimiento que podía tener e-commerce en, en, en el Black Friday o en el evento de, de pico de máxima demanda. ¿no? Entonces, todo esto son cosas que hay que tener en cuenta porque te pueden echar por tierra todo el esfuerzo que se han llevado desde otras áreas, pues, como puede ser marketing, ventas, operaciones, etcétera. ¿no? Entonces, conviene actuar con antelación, ¿vale? Entonces, eh, se trata al fin y al cabo de tener el comercio listo antes de este evento. Para, para ello hay que tener en cuenta, pues, dos momentums, ¿no? Diríamos, eh, de hecho, separaremos dos, dos, dos entornos, uno que sería el online y otro que sería un entorno que sería el físico relativo a este comercio en cómo tiene que gestionar eh, esta preparación. Pues, en el hosting, por ejemplo, valorar a raíz del, del servicio que vamos dando cada día, qué capacidad tienen mis servidores actualmente, qué capacidad pueden brindar pues, con una exigencia del 200, del 300 o del 400%. ¿no? Entonces, ¿pueden aguantar eh, eh, esta, esta cantidad de pedidos? Si lo hacen, ¿qué tiempos de respuesta están dando ahora y qué tiempos de respuesta darían, entonces? vale? Eh, y si caen, ¿tengo redundancia? ¿Tengo otros servidores que me puedan mantener la operativa en caso de que tenga un exceso de tráfico y se me caiga todo? Aparte de eso, valorar las herramientas que tengo y que estoy brindando a los clientes para que, para que paguen, eh, existen límites. Hay límites operativos en mi TPV, lo que decíamos, por operación, por importe, por IP, por día. Todo esto son cosas pues, que, que hay que tener bajo control en este entorno que, que diríamos eh, online, ¿vale? Después, dentro de lo que viene siendo el negocio, pues, el diseño web y la comunicación. Las campañas que estamos lanzando tienen que estar alineadas pues, con el look and feel de la web. Y ya no solo la campaña, sino los precios, los plazos de entrega que estamos dando, las condiciones especiales, ofertas, todo tiene que cuadrar para que la experiencia de clienta sea lo más fluida posible. ¿vale? Entonces, en un pico de demanda, un error tipográfico, una incidencia a nivel de comunicación puede multiplicar por n las reclamaciones, por lo que es recomendable tener toda esta parte eh, muy bajo control. ¿vale? Por último, en este aspecto online, pues la comunicación. Entonces, tener dispuestos diferentes canales para alcanzar a cuantos más clientes, pues mejor, ¿no? Entonces, si puedes impactar, pues ya sea por radio, por prensa, por, por televisión, atacar estos canales para lograr una mayor penetración en todos estos clientes y hacerlo con suficiente antelación para que puedas, por un lado, escalonar esas ventas y valorar el impacto que están teniendo esas campañas y también repartir ese pico en otros tramos horarios horario, o, o diarios, ¿no? Si tú lanzas una campaña de hoy para hoy, eh, el coste que tiene y el impacto que te supone, pues igual es mucho mayor y con una penetración menor que si esa campaña la lanzas tres días antes pues, del Black Friday, ¿no? Tener todo esto bien, bien, bien contado, ¿no? Entonces, después, en la parte física, pues, tener en cuenta la estimación adecuada del stock, que es lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? ¿Qué stock tengo disponible actualmente en mis almacenes? ¿Qué stock me pueden brindar mis proveedores en el caso de que yo dispare las ventas y me tengan que, que, que, que suplir de, de, esos, de ese stock? ¿no? Y también, y de forma muy importante, eh, eh, gestionar bien la información del mismo. Es decir, oye, eh, todo lo que tengo, eh, cómo lo publico para que haya una percepción de que es esto que está disponible y que se puede agotar. Y no tener un artículo puesto a la venta cuando ya no tengo stock del mismo. Entonces, es muy importante que, que eso esté eh, escalonado y que esté, y que esté relacionado, ¿no? ¿no? queremos morir de éxito vendiendo algo que no tenemos y después tenernos que inflar a generar devoluciones, pues, con el coste de recursos, de tiempo y de, de, de dinero que, que ellos supone ¿no? Entonces, es un poco lo que decíamos. No se trata de vender más, sino que se trata de vender mejor, ¿vale? Entonces, por otro lado, en este aspecto físico, pues, acuerdos sólidos con empresas de transporte. Pues, hoy estos días que hay unos picos de demanda tremendos, eh, no vas a ser el único que vaya a crecer en ventas. pues Tienes que asegurarte con tus proveedores logísticos de la capacidad de respuesta, obtener un plazo real de entrega para los productos y, sobre todo, comunicar a tus clientes que puede haber retrasos en las entregas. Si, si de alguna manera esto ya lo tienes claro, para evitarte futuras reclamaciones, chargebacks, devoluciones, etcétera. Si el plazo se tiene que alargar, comunícalo, Infórmaselo a tu cliente. Si tu cliente ha esperado 15 días, un mes, seis meses, un año para comprar ese artículo ese día, si no se lo vas a entregar en 24 horas pues, y van a ser 48, dile, oye, te va a llegar en 48. Pero no digas que vas a entregar en 24 lo que se tiene que entregar en 48 horas, porque si no, te vas a inflar a, a recibir reclamaciones y, y chargebacks, ¿vale? Y por último... Pues tener los canales de atención preparados, ¿vale? Al final piensa que un, un mayor número de ventas va a implicar un mayor número de reclamaciones, de consultas, de llamadas al pool telefónico. Entonces es importante que tengas pues, el pool telefónico preparado y dimensionado, que tengas eh, el, el buzón de incidencias pues, eh, listo para recibir reclamaciones, un chatbot que dispongas de los canales que tú puedas llegar a ofrecer para que, que puedan eh, recibir estas reclamaciones. ¿vale? Sobre todo, valora ¿cuántas tienes ahora? Y en el caso de que vayas a tener una gran demanda, pues, ¿cuántas te pueden eh, llegar? ¿vale? Entonces, ¿qué puede aportar un PSP a, a, a un momento de estos pues, de pico de alta demanda? ¿no? Pues, lado, antes de... Cuando hacemos iniciales, eh, ¿PSP qué es exactamente? PSP es un proveedor de servicio de pagos. ¿Vale? En España, la mayoría de, de comercios electrónicos han recurrido siempre a la banca tradicional pues, para solicitar lo que es el TPV virtual. ¿vale? Entonces, el TPV virtual es el mismo para todas las entidades, pero solo cambia el, un poco el logo del banco. ¿no? Eh, a la hora de usar un PSP como nosotros, nosotros lo que hacemos es aportar una capa de tecnología sobre esta herramienta, eh, mejorando, pues, dotando un montón de herramientas nuevas, más capacidad. Eh, operativa y sobre todo eh, flexibilidad eh, a la hora de, de gestionar los pagos, ¿vale? A través de múltiples diferentes eh, tipos de integración, pues los comercios pueden eh, eh, integrar esta solución de pagos en cumplimiento total de PCI y brindando la mejor experiencia de usuario. Eh, particularmente yo cuando voy a comprar una tienda online ¿no? y ves que eh, la web pues se ha trabajado todo el look and feel pues las tipografías las fotos los colores y cuando vas a pagar te estás redirigiendo a una pasada de pago pues fuera de la web con colores que no tienen nada que ver con tu tienda sin logos sin sin no sé eh, si si tú eres el comprador nacional y identificas el banco pues dices oye no hay ningún problema ¿no? pero un comprador extranjero igual eso le, le echa para atrás entonces es interesante que la experiencia de pago sea lo más fluida posible y si puede ocurrir todo dentro de la misma página web, reduciendo el número de clics y brindando una mejor experiencia, pues, finalmente, mejora la conversión, ¿vale? Entonces, nosotros brindamos la capacidad de, de recoger todos los datos de tarjeta en cumplimiento de PCI dentro de la misma página web, eh, de manera que el cliente no tiene la percepción de estar saliendo y, y, y el proceso es mucho más fluido. ¿Vale? Además, que pues tokenizamos esas tarjetas, pues para que se puedan brindar operaciones de recurrencia o que el cliente la siguiente vez que vaya a entrar ya no tenga que poner la tarjeta, sino que le podemos decir, oye, ¿quieres pagar con la última tarjeta con la que pagaste? Y simplemente seleccione la tarjeta y se pueda iniciar el proceso de pago con compra segura, con PSD2 y todo exactamente igual, ¿vale? Pero, pero, pero facilitándole al comercio toda esta gestión, ¿vale? Entonces, en el momento de, de, de salir, ¿no? de, de prepararte para un pico de demanda de estos, es importante, pues, contar con un PSP, pues, ¿por qué? Pues, primero, por la redundancia, porque al final no dependes de un, un, de un proveedor eh, único, sino que nosotros, por ejemplo, somos multiprocesadores. Podemos operar a través de diferentes redes de procesamiento, con lo cual, si una cae, podríamos brindar eh, adquierencia a través de otra, ¿vale?, eh, importante también que esa plataforma, pues, que, que esté certificada en PCI. ¿Por qué? Pues, porque las fechas de ventas masivas son fechas que, que no tenemos que olvidar que los que están en el lado oscuro, pues, los que hacen fraude, los que roban datos de tarjeta, también aprovechan para hacer de las suyas. Con lo cual, ir de la mano de un PSP que te exime de cumplimiento de PCI, pues, te deja mucho más tranquilo a la hora de procesar esos picos de venta porque sabes que todo se está procesando de forma certificada, ¿vale? Olvídate de riesgos y procesa con con un PSP. Después, por la flexibilidad. O sea, cada día más hay más métodos de pago. La gente pues ya no solo paga con tarjeta, la gente paga con un paga con multibanco en Portugal, paga con IDIL en Holanda. Entonces, si, si un método de pago no convence o por la razón que sea que falla, pues poder ofrecer métodos de pago alternativos. Poder incorporar estos pagos garantiza que ese cliente eh, pueda finalizar la venta sin tener esa monodependencia de un, un, un único método de pago. ¿Vale? Y después lo que comentábamos, pues, que ofrezcan alternativas también, eh, canales alternativos para la venta, ¿no? Que ese cliente resulta que desiste y no te, no te se, se va de la tienda con el carrito lleno, pues, oye, poderle llamar y cobrarle por teléfono o enviarle un link de pago o incluso lanzar una campaña y que puedan pagar a través de un QR, ¿vale? O sea, tú puedes atacar a tus clientes a través de cualquier canal, pues, con las soluciones que puede brindarte un, un PSP como Paycomer. ¿Vale? Y después, pues, que también de cara, pues, ya, ya más operativo a, um, fuera de Europa, ¿no? Pues, disponer de herramientas de control de fraude que te permitan vender con total tranquilidad, ¿vale? Minimizando riesgos y, y frenar a los que te quieren comprar, pues, haciendo fraude, ¿vale? No olvidemos, pues, que hay gente que, que su, su modus vivendi es eh, comprar eh, fraudulentamente para luego revender en mercados secundarios, pues, es interesante que tú puedas configurar tu pasarela de pagos para que puedas evitar este tipo de prácticas y puedas dedicarte a lo que de verdad te importa, pues que es tu negocio y vender. ¿vale? Entonces eh, pasaríamos ahora al siguiente momentum en, en esta experiencia, pues del pico de ventas, vale, que sería el durante, durante ese día, ese Black Friday, ese Single Days, ese ese día de las rebajas, vale. Ese día, por supuesto, que vamos a estar muy liados. Van a haber muchísimas llamadas, van a haber Muchísimas urgencias, va a haber muchísimo de todo, pero es importante dedicar a hacer, eh, recursos a hacer seguimiento, ¿vale? A establecer métricas y un análisis en tiempo real de las operaciones que se van procesando, pues, para detectar ineficiencias o desviaciones que puedan corregirse en ese momento, ¿vale? Debemos estar alerta para poder reconducir la operativa, pues, en caso de desastre o en caso de que las cosas no estén saliendo, pues, como estamos esperando, ¿vale? Entonces, si el trabajo previo que hemos venido comentando eh, ha sido el correcto, todo debería salir bien, ¿vale? Entonces, céntrate en las ventas del día, mide los resultados y valor en situ en cómo las decisiones previas están afectando los resultados del día. Que si la inversión en servidores ha mejorado los tiempos de respuesta, la estabilidad de la web, etcétera. Si los canales de contacto están funcionando y la gestión de colas es la adecuada. Oye, me están entrando tres veces más llamadas, pero tenemos un pool suficiente pues, para darle respuesta. Eh, tenemos el chatbot eh, echando humo y atendiendo todas las peticiones que nos están llegando a través del canal web. Eh, tenemos el buzón de sugerencias, el buzón de contacto, que tenemos gente que está respondiendo eh, en minutos o en, en el mismo día las respuestas las, que nos llegan a través de ese canal, ¿no?, los tickets. Pues, oye, de, que a través de redes sociales estamos dando respuesta también a las consultas que nos están llegando. O sea, todo esto eh, que puedas estar monitorizándolo durante el día pues, para ver que la respuesta, que, que, que has estado preparado, que has hecho los deberes y que todo se está cumpliendo, ¿no? Entonces, si pese a haber hecho un buen trabajo, pues, hay ventas que no se están cerrando, eh, recuerda que dispones, pues, de herramientas alternativas para cobrar a tus clientes. Pues, oye, te ofrecer los APMs, ofrecer el envío de links, tener esa estrategia de, y si algo falla, pues, poder atacar a esos clientes, pues, de alguna otra manera, ¿no? O sea, no pierdes a ese cliente, vea por él, ¿vale? mm. Y después, que por, que por cierto, que por cierto a todo esto, el, el año pasado fue en el que se cayó Red Seas, es, eh, fue el año pasado, ¿verdad? Correcto. Eh, que, se ha, que se hace en una situación en la que eh, esa caída hace que todos los demás proveedores se empiecen a saturar porque los comercios electrónicos empiezan a, a desviar hacia otros proveedores. Eh, ¿Qué, es lo, que se, qué es lo que, qué tipo de contingencias, cómo se soluciona una situación tan crítica? Claro, ahí, ahí tienes un problema muy gordo, porque eh, Rexis es la, la procesadora nacional, con lo cual, si solo tienes un código de comercio, un TPV un y está vinculado a una procesadora que se ha caído, pues entonces las operaciones dejan de entrar. Entonces, ahí o pues, se resuelve o puede ser pues como ocurrió no el, el año pasado pues que había intermitencias había nodos que funcionaban y luego dejaban de funcionar etcétera etcétera entonces nosotros el año pasado aprendimos muy bien de esa situación y lo que hemos hecho ha sido desarrollar conexiones directas con las marcas de tarjeta vale para que los comercios que ahora mismo están procesando con nosotros a través de Redsys tengo que decir que este año pues creo que el, el, el, la plataforma ha sido súper estable y ha funcionado perfectamente ¿Vale? Pero que si algo así vuelva a ocurrir, poder tener eh, un, una opción B para que ese comercio pueda seguir procesando a través de, de, un, de un comercio paralelo. ¿vale? Entonces, nosotros en Paycomet eh, tenemos pues, eh, los comercios que están actualmente procesando a través de Redshift y a los comercios que solicitan pues, tener este backup les damos de alta un comercio eh, paralelo, en el que es simplemente en el momento en que haya una caída en el producto A, pues pueden hacer un switch y derivar la operativa al producto B para que se siga transaccionando, ¿vale? Entonces, de esa manera garantizas que tú puedas tener esa continuidad pese a que una de las dos redes, pues caiga, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante, también hay que decir que, que lo que ocurrió el año pasado, pues fue algo, yo creo que bastante histórico, porque jamás había ocurrido algo así a, a nivel nacional... Y eh, pues lo he visto en prensa hasta de Canadá, ¿no? El, el hecho de esta caída y verdaderamente que algo así ocurra, pues afecta a todos, ¿no? Porque nosotros como PSP eh, nos vemos afectados porque hay un, una red que ha caído y afecta por, por rebote a todos nuestros comercios, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros hayamos hecho los deberes de decir, oye, busquemos eh, una alternativa porque en el caso de que una cosa falle, pues siempre podamos tener eh, la otra, ¿vale? Eh, pues... a lo, antes, de, antes de continuar con qué es lo que ocurre después del pico de ventas, eh, animaros a preguntarles a Carlos, que el momento Black Friday de Navidades que ocurre en ese tipo de situaciones realmente eh, puede tener bastante jugo de, de preguntas, con lo cual si os animáis, compartir preguntas. Eh, okay. ¿Qué ocurre después del pico de ventas? Pues mira, después del pico de ventas, eh, ya, ya ha pasado eh, el, el boom ¿no? y toca volver un poco a la actividad normal de, de, nuestro, de nuestro comercio. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que toca? ¿no? Pues, eh, por un lado, lo que tenemos que hacer es eh, cerrar con las ventas, ¿vale? Pues hacer eh, seguimiento de todos esos pedidos que hemos vendido y ver pues si ya han salido ya todos los pedidos, si están cumpliendo los plazos de entrega. Eh, es importante recordar, y esto es para todos los comercios, vale, que la venta no acaba con la salida del producto desde de nuestra tienda, sino y, que, y tampoco acaba con la entrega del producto, vale, porque un cliente tiene hasta 120 días tras la entrega del producto o del servicio para realizar un chargeback, vale. Ya no hablamos de los 15 días de desistimiento, sino que la normativa de Visa y Mastercard eh, permite que un titular de una tarjeta pues pueda hacer un chatback pues oye pues por mercancía no entregada o la mercancía no cumplía con, con, con la descripción que tenía en su eh, en la venta inicial, etc, etc vale existen decenas de métodos de, de, de justificación para, para presentar un chatback vale entonces eh, es muy importante que por tanto seamos muy estrictos y cumplamos pues con los acuerdos de entrega para que, que todos esos pedidos del día del boom pues acaben siendo entregando, entregados satisfactoriamente, ¿vale? Por eso y para evitar, sobre todo porque existen estos booms y esta gran cantidad de entrega y las empresas de delivery van de culo, ¿vale? Entonces, eh, es importante informar al cliente del estado de su pedido, eh, que vean eh, online, oye, pues, tu pedido ha salido del almacén, tu pedido está en delivery, tu pedido se entregará tal día. Y dar detalles de todo los, los, los, el proceso de la, de la entrega, para minimizar, pues, todas esas llamadas a la empresa, esas quejas en redes sociales, esas malas reviews y reducir, por supuesto, el número de charbacks que puedan llegar. Pensemos que si una empresa, pues, eh, tiene muchas ventas, pero tiene un gran volumen de charbacks, pues, las marcas pueden iniciar procesos de monitoraje, de, de, de monitorización de estos comercios, ¿vale? Y pueden llegar a haber multas y hasta bloqueo de la operativa, con lo cual, eh, no es vender a cualquier precio, sino que es vender, hay que vender bien, ¿vale? Entonces, estas son cosas que hay que tener muy, muy presentes, ¿vale? Entonces, por otro lado, también, eh, eh, tras, tras este boom, tras este pico de ventas, es importante hacer valoración, pues, de la experiencia. Oye, analizar qué ha funcionado mejor de las decisiones que se, pre, que, se, que se tomaron en el primer punto antes del, del boom, eh, valorar qué decisiones nos, nos llevaron a ello y cómo han afectado y si han sido eh, efectivas o no han sido efectivas, qué se podría haber mejorado, valorar tras la experiencia dónde ha habido más fricción, dónde ha habido más, más, eh, más problemas y ver cómo se puede minimizar a la larga pues, pues ese tipo de, de, de fricciones, ¿no? Entonces, como, como parte final ya de esta presentación, eh, unos, unos tip alerts de, de las recomendaciones, ¿no? De, que desde Paycomet brindamos a los comercios, ¿vale? Lo primero de todo, nada de cambios de última hora, ¿vale? O sea, no esperemos a última hora para cambiar cuatro parámetros de la configuración del TPV que nos puedan suponer eh, una caída de, de operativa, ¿vale? Eh, testeemos, probemos las cosas semanas antes y estemos listos para poder salir a la campaña de Navidad a la de Black Friday con todo listo ¿vale? Eh, de todas maneras, si justo en ese momento pues oye, detectamos que hay, que hay eh, algo que puede generar fricción, habla con tu PSP, habla con tu proveedor eh, déjate asesorar y que te validen qué es, cuál es la mejor manera de solucionar ese problema ¿vale? Pero sobre todo eh, Sé previsor y, y hace estos pasos semanas antes de, de ese momento. ¿vale? Después, no depender de un solo operador logístico. Eh, contar con varias empresas para el delivery te va a permitir balancear en caso de ineficiencias o en caso de caídas en procesos de entrega. Creo que este Black Friday, una, una empresa de delivery que fue saqueada y afectó a todos los pedidos que tenían que entregar porque les bloquearon las los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, eh, esa caída te afecta a ti directamente. Pues, oye, si dispones de otra agencia de delivery, pues balancea y deriva hacia, hacia otra empresa de delivery para que los pedidos se puedan entregar y no se perjudique a, a, la, a la imagen de marca que tú puedas estar brindando a, a tus clientes, ¿vale? Eh, importante informar a tu cliente. Brindar información relevante pues, sobre el estado del pedido eh, reducirá los impactos negativos. ¿no? Oye, el pedido ha salido, el pedido está listo, el pedido puede ser que tarde un día más, etc. etc. Entregar tarde está mal, pero entregar antes de lo esperado tenemos que pensar que también puede ser una no tan buena idea. ¿vale? Es decir, si algún cliente te está pidiendo o te está contratando 48 horas, pues oye, mantengamos los ciclos de entrega. Para, para, para evitar que haya que haya problemas, ¿no? eh, Pero, sobre todo, brindemos información de, de, de cómo está el pedido, dónde está, cuándo me va a llegar y, y, y, y brindemos esa información, sobre todo, para evitar que nos colapsen con, con llamadas, con peticiones, con quejas, etc etc ¿vale? Y, por último, pero no menos importante, pues, mantén la web operativa y los sistemas de contacto con los clientes hasta pasado el pico vale Es decir, eh, si hoy vendemos 10 eh, veces más que la semana anterior, pensemos que a lo largo de los próximos días nos van a llegar un gran volumen de incidencias. Entonces, tengamos y mantengamos esa capacidad para responder a las operaciones eh, procesadas durante el pico. ¿vale? Van a haber entregas erróneas, ausencias... Es importante que podamos eh, dar respuesta a, a ese volumen de incidencias que se puede gestionar, que se puede aparecer, vaya, a posteriori tras, tras el pico de demandas. ¿vale? Y bueno, pues si alguno de nuestros oyentes, asistentes, está eh, tiene alguna duda o quiere comentar alguna cosa, pues dejo aquí mis, mis datos de contacto y yo mismo o alguien de mi equipo estará encantado de, de atenderles pues, para responder cualquiera de las dudas que, que puedan surgir. Pues sí, mira, pásame por el chat privado el correo que te lo comparto yo en el chat de, de los asistentes. Y mientras te, te paso una pregunta que te voy leyendo de Cristóbal, que, que cómo suelen actuar los e-commerce ante una situación en la que la web está preparada, el TPV está preparado, pero eh, cómo es ese gestionar a nivel de espacio, a nivel de, de, de operarios, entiende que no solo es recibir el pedido, sino eh, también hay que prepararlo. Con lo cual, entonces, a, todo a ese proceso logístico interno, ¿cómo suelen ser lo, el trabajo de esos e-commerce con los que colaboráis? Bueno, al final, eh, los e-commerce con los que trabajamos disponen pues, de, de sus equipos y, y antes de salir a vender en una campaña de estas, eh, tienen la previsión de Oye, pues, eh, ¿qué, qué vamos a, ¿dónde vamos a atacar? Eh, ¿Vamos a hacer campañas, vamos a hacer acciones específicas de, de, de, con una rebaja de precios, con un producto estrella que pongamos muy, muy, muy bien de precio y que esto dispare las ventas? Pues ahí es lo que decía, a través de la operativa diaria, a través de la operativa que un comercio va teniendo regularmente tiene que tener la capacidad de prever lo que puede ocurrir si el artículo estrella del que venden mil artículos cada semana lo van a bajar 20 euros o 30 euros o un 10% o un 20% sobre el precio de salida, pues ellos tienen que tener eh, tienen que estudiar eh, cómo eh, poder eh, eh, suplir esas, esas, ese, esos pedidos extraordinarios que les lleguen, ¿vale? Al final, nosotros eh, estamos en el lado de los pagos, ¿vale? Nosotros, al final, eh, yo no veo el almacén del e-commerce del, del e eh, si tienen 10, si tienen 12 operarios, pero, pero sí, que, sí que me transmiten, ¿no? A veces en plan, oye, pues hemos incrementado plantilla, hemos cogido gente de, de, de refuerzo porque la campaña, pues, se antoja dura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahí tiene que haber una tarea de previsión por el propio comercio para decir, oye, eh, salimos con una propuesta que puede ser muy rompedora, eh, tenemos que tener la capacidad de poder responder a todos esos pedidos. Con lo que tengo ahora me da tiempo, tengo que hacer dobles turnos, tengo que coger a gente extra, esto lo tiene que valorar el propio, el propio comercio. Al final, el negocio de cada uno es, es un mundo, ¿no? Pero, pero esto lo tienen que valorar ellos mismos. Esperemos, Cristóbal, que te, te hayamos podido responder y, y por ir cerrando, ¿cómo, cómo esperas tú el, el comercio electrónico en el año 2022? Pues espero que siga como en el 2021, que hemos tenido un año pues verdaderamente muy bueno. Eh, lo hemos comentado en alguna de las ocasiones, ¿no? Este proceso de digitalización forzada que hemos vivido a través de, de la pandemia pues ha disparado pues, las ventas online eh, estamos, en Paycomet estamos teniendo más peticiones de, de servicio que nunca eh, con unos números eh, in, impresionantes y, y bueno, creo que, eso es, creo que eso es bueno porque al final dinamiza, eh, dinamiza la economía en todos los aspectos de ¿no? ese comercio pequeño que sentía temor ¿no? a salir a la venta online porque pensaba que online solo pueden vender los monstruos pues se dan cuenta que, que no que, que, que existen herramientas, que existen plataformas que existen soluciones para ayudarles a poder llevar a cabo esas ventas y, y que simplemente, bueno, pues es el tener el valor para, para lanzarse y, y empezar a procesar eh, ventas online, ¿no? Pues mira, tenemos un eh, comentario de Ana que para que le podamos resolver eh de cara a la audiencia que también nos esté escuchando, es en el caso de empresas de servicios que no tienen stock ni logística, tipo hoteles o servicio online, eh, ¿cómo enfocar campañas de este tipo? Bueno, ¿cómo enfocar campañas de este tipo? A ver, lo que van a tener una empresa de servicios, pues como puede ser un hotel, primero debe tener eh, sus sistemas de PMS, de, de software para la gestión de la propiedad, eh, sistemas de channel para coordinar todas esas, esas peticiones que les lleguen y, sobre todo, que no haya overbookings, ¿no? Es decir, eh, si, si, si se trata de reservas, tienen que tener el, el software que les permita controlar esos picos de subida y de reservas para, para evitar duplicidades. Entonces, yo creo que, al final, el, el sector de, de, de hostelería, ¿no? Sobre todo, bueno, más del de hoteles, apartamentos, alquiler vacacional, es un sector que, que tiene un componente eh, muy diferente al del e-commerce tradicional porque el stock está limitado. Es decir, si tú tienes un hotel que tiene 10 habitaciones, tienes que tener el software que te permite alquilar esas 10 habitaciones y controlar el estado de estas habitaciones, pero no vas a poder alquilar 11 cuando tienes 10, ¿no? Entonces, de alguna manera, si, si te lanzas a campañas con precios de eh, bomba, pues, oye, eh, ajusta muy bien sobre todo los, los tiempos para los que quieres hacer esas campañas, los, los días en los que vas a permitir que, que esos alquileres estén a esos precios bomba porque piensa que después te van a venir eh, alta temporada y vas a querer estar cobrando el doble o, o lo que sea por esa habitación que has ofertado a un precio, a un precio muy bajo, ¿no? Entonces, yo ahí específicamente para este sector le recomendaría una estrategia muy bien planeada contando con el, con el pms y con el channel para ello. Bien, bien, bien. Y, y, y ya por ir terminando, eh, ¿cómo sería, para alguien que, que te contacte y que te escriba tu correo electrónico que he compartido por el chat, eh, ¿cuál sería el proceso habitual de landing eh, en Paycomet? que le vaya a preguntar? ¿Qué servicio se le ofrece? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es ese, ese proceso de aterrizaje de ser cliente vuestro? Mira, en, en PayComet eh, todos los leads que nos van entrando son. Eh, en una primera fase reciben un, un formulario donde les pedimos cinco datos para poder segmentar y, y poder validar pues si, si podemos brindar servicio, no podemos brindar servicio, si, si catalogar, ¿no? ¿Qué tipo de comercial se va a poner en contacto con ellos? Y una vez han contestado este formulario, pues un comercial del equipo de PayComet eh, les contacta pues, para hacerles una. Una, una entrevista y una propuesta a raíz de esta de esta entrevista en la que comentan un poco las necesidades del comercio decir, oye, pues mira, nosotros queremos vender online queremos ofrecer eh, pagos alternativos, queremos X ¿vale? Eh, nuestros comerciales les explican nuestras soluciones, les pasan una propuesta y una vez el, el comercio pues, oye eh, aprueba la propuesta, les generamos una cuenta eh, de test y una cuenta de producción para que puedan eh, iniciar lo que sería la, la, el testeo de la herramienta ¿Vale? Paralelamente, pues, en la parte de onboarding implica que tienen que subir una documentación. En Paycom en todo el onboarding es online, no hay que ir a ninguna oficina, no hay que enviar ningún documento eh, físico. Simplemente todo se realiza a través de, de una subida online, en un proceso pues, que continuamente vamos mejorando. Es algo que, que, que intentamos que cada vez sea haya menos fricción, ¿vale? Y, y una vez está subida toda la documentación, eh, se solicita el TPV. Y el cliente puede tener el, el TPV operativo ya para empezar a vender, ¿vale? Pues, al final, hay un componente en el, que, en el que depende en gran parte de la celeridad que pueda tener el comercio en subir la documentación para tramitar todo lo que es el alta del TPV, ¿vale? Pero tenemos comercios que han demorado dos días en estar en operativo y tenemos otros comercios, pues, que, oye, porque no suben el documento, no suben incorrecto, etcétera, pues, pueden estar tres semanas, un mes, ¿vale? o sea, al final, depende mucho del, del lado del, del, del comercio. Pero la mayoría de nuestros clientes en cuestión de tres cuatro días pueden tener el, tras la subida de la documentación, pueden tener el TPV operativo y pueden estar vendiendo online ya. Bien, bien, bien, bien. Pues entonces, eh, ¿alguna cosilla que quieras compartir antes de...? Ah, mira, tenía una preguntita de, de Enrique antes de cerrar. Eh, gracias, gracias Enrique, por tus palabras. Eh, y en cuanto a la plataforma de e-commerce, ¿cuál piensas que eh, optimiza más la carga de web de cara a transacciones, toques, etcétera? O sea, ¿qué plataforma eh, eh, te parecería a ti la más adecuada o la más óptima para, para instalar por parte de bueno, un aquí me meto en un jardín, ¿vale? Porque sí, gordo, gordo, es un jardín <risa> gordo, eh. Me metes en un jardín gordo, gordo. Yo te diría que depende de tus necesidades, ¿vale? Porque al final eh, existen múltiples soluciones eh, para los comercios electrónicos. Tenemos Presta, tenemos Magentos, tenemos WooCommerce, tenemos, existen mil factores, ¿vale? Entonces, eh, dependiendo del tipo de comercio, dependiendo del volumen, puede interesarte una plataforma o puede interesarte otra, ¿vale? Entonces, eh, yo me he ido a sesiones en las que había, por ejemplo, gente de, de Shopify, a la que no le importaba el precio y estaban pagando un precio desorbitadísimo, pero ¿por qué? Pues porque el volumen de ventas que tenían era, eh, entiendo que muy chiquito, ¿no? Entonces, cuando, cuando tienes volúmenes de ventas muy importantes, pues entonces suele recurrir a plataformas pues, que, que te dan una mayor flexibilidad, que te permiten eh, acudir pues, a, a múltiples proveedores y no tener esa esa dependencia total de, de, de una única plataforma, ¿no? Entonces... Yo creo que ahí lo mejor es, eh, uno, asesorarte, pues, por, por, por tu CTO o por el equipo de, de, de, de tecnología que puedas tener, sobre todo del lado para ver qué tipo de integración quieres desarrollar y decir, oye, mira, eh, tenemos un equipo de tecnología que se moja y se pone, se y se pone hasta los codos y va a hacer el desarrollo todo propio. Oye, tenemos que salir pasado mañana y necesitamos tener eh, todo de cero ya. Entonces, o es un módulo o es otro. Eh, yo por lo que veo con los clientes con los que trabajamos, cuando empiezan a tener cierto volumen de operaciones, eh, la mayoría se salen de las plataformas más completas para irse a soluciones, o sea, más completas, que, que es todo en uno, para ir a soluciones mucho más específicas, ¿no? Pues a, a Magentos, etcétera. Entonces, eh, ya te digo, es que es, es muy difícil en función del. Del, del, la, es, depende completamente de la tipología de empresa y de los recursos que tenga para, para, para gestionar toda esa parte de integración. Y, Enrique, si quieres, nos tienes mis datos de contactos ahí, nos escribimos, si quieres, lo, y lo comentamos y te puedo recomendar algunas u otras en función de, de, de, de tus necesidades. Pues, tres cuartos de hora de, de live. Eh, espero que os haya parecido interesante porque el tocar... ¿Cómo ha ido Black Friday desde el punto de vista de la propia transaccionalidad? Me parecía muy interesante y teniendo tan cerca a Carlos, pues espero que os haya parecido interesante, útil y ameno. Si os ha gustado, por favor, eh, dejar un like y recomendar. Si por otra parte eh, queréis contactar con Carlos, he dejado su correo electrónico en el chat, eh, en el hilo anterior, con lo cual... Eh, podéis seguir hasta poder contactarle directamente y, y por mi parte pues eh, nos vemos dentro de un live, dentro de un par de días, pero antes de cerrar, Carlos, algo que quisieras tú compartir, consejo, algún detalle que quieras tú comentar que, que se te haya quedado en la punta de la lengua y no es plan de cerrar sin, sin comentarlo. No, yo en, eh, igual lo que sí comentaría es eh, que es muy importante que las empresas se dejen asesorar, ¿vale? A veces eh, nosotros lidiamos cada día con muchísimos clientes, tenemos reuniones con equipos de desarrollo, con, con CTOs, con desarrolladores, etcétera. Entonces, al final eh, es importante no cerrar la visión a un único planteamiento. Y, y creo que es importante que las empresas recurran, ya no solo a nivel de, de, de, oye, a buscar servicios, sino a buscar, pues oye, un poco de información, ¿no? De decir, ostras, eh, tenemos esta necesidad, ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? Entonces, nosotros asesoramos a muchísimos a muchísimos clientes en función de sus necesidades, de decir, oye, pues, puedes necesitar un PSP o puedes no necesitar un PSP, a ti lo que te conviene es este servicio, ¿no? Entonces, creo que es importante escuchar y, y sobre todo dejarse asesorar, pues, por, por verdaderamente los, los especialistas que, que llevan eh, eh, decenas de años vale eh, eh, gestionando pues eh, cualquiera de estos servicios. Pero es que yo creo que es algo que ya no es solo inherente de los pagos, sino de cualquier cosa. ¿no? Entonces, eh, sobre todo tener una venta abierta. Esto es un entorno superfluido que cambia cada día. Hemos tenido hemos sufrido ahora uno de los cambios normativos más importantes en la, en los últimos, en la última década, ¿vale? Eh, si tenéis dudas, si tenéis, ostras, no sé qué está pasando con estas operaciones, me ha caído la conversión, etcétera, etcétera, recurrid a la gente que sabe, preguntadles, buscad consejo y, y probad cosas nuevas. No hay ningún riesgo y os puede suponer un cambio drástico en, en, en cómo estáis operando y en, vuestro éxito de, en el éxito de vuestro negocio. Pues muchísimas gracias por, por tus aportaciones. Eh, Rodrigo, <ríe> no has llegado tarde, siento que hayas llegado casi al, casi al final. Eh, Carlos, agradecerte inmensamente que hayas compartido tus experiencias y conocimientos y si no charlamos antes, que seguramente charlaremos, desearte unas muy felices fiestas y que haya muchas transacciones en Navidad. Igualmente, Emilio, desearte felices fiestas, agradecerte como siempre que nos hayas invitado a participar en el evento. Y estamos a tu disposición para lo que necesites. Pues muchísimas gracias y si os ha gustado, un like. Y si queréis contactar directamente con Carlos, os he dejado el correo, el correo electrónico en este mismo chat. Un saludo y nos vemos en el próximo live. Saludos.